Se quita 80, lo que voy a tirar justo Opa, sea, no está aquí, bro, no para de irse ¿Pero qué no está la... haciendo? ¿Pero está loca? Hátela Y la mato yo, ni la he tocado, ni la he tocado, bro Tex, bro, no para, tío Escúchame, Jaime Reporte <risa> Tienes que matarla, bro es que le, le he pegado de todo, cabrón. Y, ¿Y yo, no le, le, matar, le, he pegado, no. le he pegado y le he dejado. Ha visto, me he ido. Hay un clip de, de Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. Sí, por favor, Dios, por favor. Está la tumba. ¡Vamos! ¿Y qué hay dentro? ¿La puedes ver lo que hay dentro? Todo. No <risa> <risa> ¡Y de <mi> <risa> ¿Por qué lo he hecho igual? No sé. <risa> ni la he tocado, ni la he tocado, bro. Oye Siri. ¿A qué juego hoy? ¿A Z o a League of Legends? Es que no sé qué jugar hoy en stream, la verdad. Vale. Esto es lo que he encontrado en internet sobre a qué juego voy a JC o a League of Legends. Es que no sé qué jugar hoy en stream, la verdad. Échale un vistazo. Aprende a jugar League of Legends, pero Siri. Oye Siri. ¿Te una hija de puta? No sé qué responder a eso. Oye, sí, pues que no sé. Oye, Siri. Oye, Siri. Oye, Siri, ¿eres tonta o qué? Eso no está nada bien. Bueno, es lo que toca, ¿no? Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. ¿Es una persona o un zombie? A ver, zombie, ¿verdad? Porque acabo de imitar un gallo perfecto. Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. <risas> <risas> um, uh, ya. Yeah, boom. Pimpi Tres veces, tres veces. Antes de continuar con el video, le recuerdo a todas las personas que quieran su saludo. Solo deben ir al comentario fijado en este video y pedirlo. También... Valentes de nada, ¿qué es reírme? ¿Qué es reírme? <risas> <risas> <Yeah>. <risas> Esto no es reírme. Vale. Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. Ahora, ¿no 30 cabrón? ¿Eso cuesta un euro? Voy a porro. Gente, ni la he tocado, ni la he tocado, bro Se han casquillado Nos hemos matado a la vez, hijo de puta Nos hemos matado a la vez, hermano nos hemos matado a la vez, bro Nos hemos matado a la vez, tío Nos hemos matado a la vez, bro Ni la he tocado, ni la he tocado, bro Vale ¿Cuál es el cuerno que suena bien y cuál es el cuerno que suena mal? ¿Primero? Ni la he tocado, ni la he tocado, bro A ver... Aquí qué no Aquí otra mina. Un pollo negro por la cara. Hijo de puta, bro. Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. ¿Ha muerto? Hostia, pensaba que eras un cadáver de estos. boa tú. Ya me fío de ti porque. <risa> no jodas. No, pero al menos no me ha matado. Dale Me arroba entero, gente Bueno, ¿no? Son Luffy, 350 dice Neci, te dice Ni la he tocado, ni la he tocado, bro 3 No, todavía no, todavía no Un toquecito más he perdido de vista a mi compa. He... ¿Está cuajadita? ¿Está cuajadita? Está cuajada o ¿Sabes que si nos tienes una habilidad no.? No. ¿Qué time? <risa> <risa> ¡Está cuajada! <risa> ¡Está cuajadísima! ¡Está cuajada! <risa> bro. ¿Qué <risa> acaba de pasar, bro? Pero... ¡Están cuajados! ¡Están cuajados! ¡Están <risa> cuajados! ¿Qué acaba de pasar, bro? ¿Que se ha echado los bots? No lo veo. ¿Qué? No se ha Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. <risa> Ponle, estás. <risa> ¡Ay, perro! Ponle, estás cuajado. <risa> estás cuajado. El puto lleno, bro. Se la pega todo. <risa> estás cuajadilla. En minuto tres fornicando meat. Let's go. A ver, ahora cuidado que esta es una de vida. Chile, porque, porque yo ahora mismo soy el jungle enemigo y te hago. ¡Cuaján, cara! Mira, me viene en el jungle enemigo y me lo cuajo también. Vale, a, a, vale, atentos, atentos. ¡Pero qué ha pasado! ¡Está cuajada! Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. Me van a matar, pero bueno. Madre mía, dime, dime que no has pasado por aquí y tenías esto al lado, dímelo. No lo he visto, no lo he visto. <risa> es que me estaban siguiendo, me estaban siguiendo. ¿Es que los zombies? Sí. ¡Hostia! La raba. <risa> No he encontrado nada de pastillas, estamos jodidos. Estamos muy jodidos, tú. Gracias, hombre. Ni la he tocado, ni la he tocado, bro. Madre mía, ¿por qué no? No, no, no te la pelas, no te la pelas, no te la pelas. No pela, no pela. Madre mía, ja... Alejandro, que tú eres tan muerto. bueno? Jaime, ¿por qué te la pela tanto, bro? Acabamos de perder por esa tontería no, fue, Si la Morgana no se hace un play de locos ¡Vamos, Morgana, vamos! ¡Qué mala eres, hija de puta! ¡Vamos, Morganita! ¡No seas putita! ¡Oh, oh, ah, ah, ah, ah, ah! Ni la he tocado, ni la he tocado, bro